Hola compañeros, el 1 y el 2 de agosto vamos a tener un nuevo encuentro en Curitiba. Les voy a traer un montón de compañeros y les vamos a enseñar muchísimas cosas muy bonitas y muy especiales. Ahí les voy a esperar, vengan todos para que vean las últimas novedades que hemos inventado hasta el agosto. Un saludo. Adiós, compañeros. Y ahorita voy a seguir.